hola bienvenidos a esta nueva entrega de vídeos de astrología en, esta, en este vídeo os voy a presentar los signos del zodiaco entonces eh, sin más preámbulos vamos a empezar y lo primero que veréis pues será una estampa de lo que es el signo y luego el circulito con el signo dentro que es como nosotros lo representamos Entonces, sin más preámbulos pues comenzamos. Tenemos el primer signo del zodiaco, es Aries. Segundo signo, Tauro. Tercero, Géminis. Cuarto, cáncer. Quinto, Leo. Sexto, Virgo. Séptimo, Libra. Escorpio. Noveno, Sagitario. Décimo, Capricornio. Undécimo. Acuario Y duodécimo Piscis Con esto ya tenemos completado el Primer vídeo Los planetas Y este vídeo Los signos. En el siguiente vídeo Os presentaré Las casas Que tengáis buen día Y gracias por escucharme Y verme Muchas gracias Hasta luego